Putin pensó que China caería en sus barbáricos planes, pero el país asiático solo busca acuerdos comerciales, más nada. A Putin se le tuercen los planes. Xi Jinping rechaza el gas ruso y limita el apoyo de China a la aventura bélica de Putin en Ucrania. La gran esperanza del jefe del Kremlin era venderle al líder chino el gaseoducto poder de Siberia 2. Un proyecto a largo plazo para reemplazar los mercados perdidos en Europa, pero el dictador ruso no lo consiguió. El pacto del siglo no fue posible. El Kremlin aún sigue pensando que puede influir en China cuando los que han caído en la propia trampa han sido los rusos, que ahora dependen al máximo del país asiático y están a la merced de Jinping. China le dice no a Putin y el dictador ruso tendrá que seguir buscando desesperadamente a quién vender la energía para cubrir el vacío de Europa. Bueno, señores, tremendo, ya vemos cómo los chinos, ¿eh? que ellos van buscando negocios, ¿eh? Putin se pensaba que serían aliados, para nada, para nada, los chinos van a estar cerquita de Rusia mientras que vean oportunidades comerciales, ¿eh? cuando no les interese tomarán camino porque ellos son muy camaleónicos, ¿eh? lo mismo que Turquía, y bueno pues en este caso, Xi Jinping ha rechazado la propuesta que ha puesto recientemente eh, Putin sobre el tema del gas ruso y vemos como poquito a poco, pues eh, los invasores se están quedando solos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.